Hola, en el video tutorial de hoy vamos a ver una tarea común a todos los ejercicios que vamos a ir realizando a lo largo del curso. Cómo compartimos nuestros diseños con el resto de la clase. Cada vez que realicemos un ejercicio, vamos a compartirlo públicamente en nuestra galería de Open Clipart, un repositorio con más de 100.000 diseños vectoriales en SVG del dominio público. La dirección web a la que tenemos que dirigirnos es openclipart.org La tenéis en la transcripción y en los subtítulos. Para empezar, si todavía no lo habéis hecho, hay que abrirse una cuenta. Arriba a la derecha podéis encontrar los botones de Login, Sign Up y Upload Clipart. Pinchamos en Sign Up. Introducimos el nombre que vamos a usar para identificarnos en el campo de Username, nombre de usuario. La contraseña que queramos utilizar aquí, en el campo de New Password, nueva contraseña. En el campo de Your Email, tu email, obvio. Y en el campo donde pone Your Full Name, tu nombre completo, podéis poner vuestro nombre con un apellido, con dos, sin apellidos o un alias. Por ejemplo, en mi caso, como siempre, McMardigan. Ya está, no hay que confirmar ningún correo en vuestra bandeja de entrada. Solo tenéis que pinchar en Login y acceder con vuestra identificación y vuestra contraseña. Y la página se recarga sola apareciendo, como podéis comprobar en el menú de arriba, vuestro perfil público, donde podéis ver un resumen de vuestros clipar subidos, los más descargados... Vuestra información pública, etc. El apartado de ajustes, settings, donde podéis cambiar vuestros datos y la contraseña. Clipart, donde podéis ver vuestros archivos subidos y eliminarlos. Y las colecciones de Clipart, collection, donde aparecen vuestras colecciones en primer lugar y las más recientes de otras personas más abajo, puesto que las colecciones son públicas. Y al final del todo, podéis buscar en todas las colecciones, que son muchas más. Para subir un diseño vectorial, vamos a pinchar en Upload Clipart. Este texto de aquí nos dice que, al subir y compartir nuestros diseños, reconocemos que o bien son diseños que ya están en el dominio público, o somos los propietarios legales del diseño, ya sea porque lo hemos comprado o porque somos los autores. Al subirlo, somos conscientes de que los vamos a liberar al dominio público, lo que significa que renunciamos a los derechos patrimoniales del diseño. Además, nos hacen hincapié en que no subamos imágenes con marcas registradas, ya sean personajes o logotipos. Por ejemplo, no debemos subir un diseño que hayamos hecho de un personaje de Los Simpsons o el logotipo de Coca-Cola. Pinchamos en el botón de examinar y seleccionamos el archivo SVG que vayamos a subir. En este caso se trata de uno de los ejemplos que hemos usado para el ejercicio de evaluación del tema de formas básicas. Estos tres apartados son los más importantes a la hora de organizar nuestros contenidos. En title le asignamos un título reconocible, igual que en los metadatos. En nuestro ejemplo usamos Práctica Oso Círculos. Es importante no usar etiquetas HTML en el título, como nos indican en este lado de la página. En Keywords vamos a asignarle etiquetas de búsqueda al diseño, separadas por comas. En principio deberíamos usar las mismas que habíamos añadido en los metadatos del documento. Igual que entonces, y puesto que el sitio está disponible en inglés, aunque no sea obligatorio, si queréis que vuestros diseños sean más accesibles para todo el mundo, una buena práctica, además de usar etiquetas en español, ...sería poner la traducción en inglés. Por ejemplo, oso, ver, círculos, circle, práctica, practice. Incluso podríamos añadir que es algo infantil, childish, para la infancia, children. Cuanto más definamos el diseño mediante palabras clave, más fácil será llegar a él mediante búsquedas. Por último, añadiremos una descripción del archivo. De nuevo, igual que en las etiquetas, una buena práctica, no obligatoria sería incluir la descripción en inglés aquí podemos contar lo que queramos por ejemplo que se trata de un ejercicio de prácticas realizadas en un curso de diseño donde solo hemos usado la herramienta de círculos de Inkscape para crear un personaje aquí abajo podemos ver un selector para marcar si nuestro diseño es o no seguro para ver en el trabajo que podría ser que nos dé por hacer diseño subido de tono en este apartado podríamos avisar de ello para que no pilla nadie de sorpresa Pulsamos en Submit y ya tenemos el archivo agregado a nuestra colección. Si quisiéramos editar posteriormente las etiquetas o la descripción, podemos pinchar sobre sus respectivos campos para que aparezca la ventana de edición o podemos hacerlo desde nuestra galería seleccionando el archivo. Y recordad que debéis compartir la URL de vuestro ejercicio en el foro para que podamos evaluarlos entre toda la clase. Esto es todo, un saludo.